Hola qué tal, Legendosla, sean bienvenidos a un video de evidencias paranormales más. El día de hoy vamos a ver uno que es muy poco conocido y es sobre una posesión demoníaca. Lo más extraño es que esta ocurre en un lugar que pudiéramos decir, santo. Vamos a ver las extraordinarias imágenes que llegan desde Europa. Al mensaje <risa> del 2 de enero de 2013, Cari Pinti, con mucho amor y paciencia, Santa María, Madre de Dios, que a de a la estrella de la de Бачи. О! А! Секти, любители. Секти, любители. А! А! А!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 Eso es. Coño es. You are a son of me, a la Satana, me a la the me a la Satana, Catalana, me a la Satana, Catalana, me a la Salve regina, mío! ¡Hola, Dios mío! ¡Aquí ¡De ¡La lágrima no vale! ¡La El video sin un contexto, sin saber qué es lo que ocurre, es difícil de entender, ya que como podemos ver, cuando esta mujer comienza a ser poseída, al parecer nadie le pone atención. Incluso la cámara está grabando principalmente a una mujer que está frente a la imagen de la Virgen. ¿Por qué sucede todo esto y por qué no hay atención? hacia la mujer que supuestamente está poseída pues bien, en las imágenes podemos ver que la mujer camina y está cerca de la virgen en diferentes tomas, en diferentes momentos pero cuando la vidente supuestamente ya comienza a ver a la virgen es cuando esta mujer de la nada comienza a poseerse y esto se los voy a explicar a continuación el video nos llega desde la ciudad de Machore la historia cuenta que hace unas décadas la virgen se le apareció a un grupo de jóvenes entre esos jóvenes se encontraba Mirjana que es la mujer que vemos constantemente en la toma de este video. desde esa vez la virgen les dijo a este grupo de jóvenes que se aparecería cada mes y así sucede tal como lo mencionó por lo tanto se ha convertido en una ciudad de peregrinaje turística y lo que sucede es que hay reglas en ese lugar si hay alborotos o se crean tumultos, se dice que no hay que prestar atención. Lo más extraño es que después de que subieran este video, el canal de Reina de la Paz, subió uno donde una persona habla de cómo el diablo no soporta la presencia de la Virgen, es decir, la detesta. No obstante, ellos nunca han dicho que estas personas en los videos estuvieran o no poseídas. Los comentarios en sus videos estaban siempre desactivados para que la gente no haga mención sobre los poseídos. Y es que se dice que hay que guardar bastante respeto a la Virgen. Y esta mujer mirjana es la única que ve la presencia de la Virgen. Y todos a su alrededor guardan silencio y se concentran únicamente en lo que la Virgen puede develar a esta mujer. Por eso no se presta mucha atención a estos supuestos poseídos y es que esta sola es una mujer, pero se cuenta que hay muchos otros poseídos que cada mes que se aparece la virgen, estos comienzan a detestar a la virgen y por lo tanto comienzan estos episodios de posesión. No sabemos cómo termina este video, no sabemos si la mujer poseída termina siendo ayudada o simplemente la gente se comienza a ir y ella se sale de esa posesión sola es algo que estas personas que rodean a la Virgen de Mayore, pues han tratado de controlar y no dejan salir mucho a la luz curiosidad tan extraña es uno de los videos que pocas veces se ha visto en redes sociales pero que aquí se los he traído gracias a ustedes que me han mandado dichos videos y dichas evidencias a mi número de whatsapp y a mi correo oclacoficial gmail.com recuerden que aquí todos los días analizamos evidencias paranormales y las discutimos mi nombre es Otla Castro y los espero el día de mañana mientras tanto este caso simplemente es uno más de los que sucede cada mes en ese lugar santo, por así decirlo. ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos hasta mañana.